Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos desde Voces SJ para continuar con, con estas conversaciones, estas charlas, estos directos que, que se proponen y que yo creo que también van a ir ayudando, ¿no? Damos la bienvenida a todos aquellos que se van uniendo y bueno, pues eh, yo soy Javier Bailén, luego, luego presentaremos con más detalle Vamos a esperar a que se conecte Alfonso Alonso Las Heras, FONFO. Y nada, deciros que, que aquí os hablo yo desde Las Palmas de Gran Canaria, donde estoy destinado ahora. Y hace un clima, la verdad, que muy agradable. Y bueno, pues con ganas también de, de empezar esta, esta charla, esta conversación, este directo con, con todos vosotros. Y, y sobre todo con ganas de escuchar a, a FONFO que esperemos que en unos minutillos se una, se una a nosotros y, y, nada, y poder conversar sobre algo que es tan, tan importante y tan bonito. ¿no? A veces no, no hemos sido capaces de explorarlo, o de decirlo o de manifestarlo, pero la potencia que tiene también el, el deporte y la fe en el deporte, ¿no? y el deporte en la fe, no la conexión que existe y lo importante que es, que es para, para nosotros los cristianos. no Al final es un campo de acción también pastoral muy importante, los que hemos sido entrenadores de fútbol y jugadores, pues hemos visto esto de una forma muy, muy, con, muy con mucha conexión, ¿no? con, con una especial vinculación. Y por eso también, bueno, pues es importante recordarlo y decírnoslo de, de vez en cuando también para, para poder vivirlo de una forma un poquito más, más intensa. Bueno, pues vamos a ver si, si Fonfo se conecta. Él lo va a hacer desde Serge Suida, eh, que es también, como conocéis, imagino, la, la otra gran fuente, ¿no? Además acaba de sacar una nueva página web que os invito ahora mismo a, a poder ver, ¿no? Que, que vosotros también vais descubriendo esta, esta ramificación que nosotros hacemos a través de las redes sociales y que con el ánimo y con el deseo también de, de ayudar, ¿no? A transmitir el mensaje de la espiritualidad ignaciana, que al fin, es, al fin y al cabo es lo que lo que nosotros, pues bueno vivimos con tantos de vosotros, ¿no? Que ahora os vais conectando. Bueno, pues ahí veo a Javi, a Jorge, a Jesús, un saludo a todos. Y vamos a ver si, si se conecta Fonfo y empezamos este ratillo de conversación. Y nada, pues deciros aquí que, que la verdad, bueno, pues yo estoy destinado, como os decía, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, el, el tiempo es extraordinario, aunque suele llover de vez en cuando pero es una, una ocasión privilegiada también para poder trabajar y, y vivir aquí en, en la isla y, y bueno, disfrutar ¿no? de, de esta ocasión tan, tan única y tan privilegiada. Veo que está Carmen, un saludo a Carmen, Antonio Borges hombre, qué alegría. Yo sé que estos compañeros jesuitas están ocupados pues creo que tienen otro asunto ahora y no sé si van a poder estar, pero al menos pasar a saludar y se agradece, se agradece mucho. Y, y bueno, sobre todo invitar, ¿no? Y hacer, y hacer ver... A ver... Eh, aquí estoy diciéndole a Fonfo que entre rápidamente. <ríe> Esto del directo es tremendo, ¿eh? Os lo digo. Yo ahora estoy trabajando también en Radio Eca y ahí tenemos los programas de radio y, bueno, el directo tiene un puntito... Eh, muy atractivo, muy atractivo. Es una diversión, por un lado, también un puntito de tensión de, de la sorpresa, de, de qué va a pasar, qué va a decir. Pero bueno, como, como bien recuerda Javi ahora en el directo, todo menos apurarse. Esto es lo más importante, vivirlo con calma, con alegría <risa> y, y nada, y con mucha ilusión. Bueno, también a Luis, un abrazo fuerte. Y, y nada, pues eh, aquí estoy viendo... A ver, porque estas son las cosas del directo. Si veis que miro para abajo es porque tengo abajo el ordenador. A ver, eh, Fonfo, si me estás escuchando, sal eh, otra vez y conéctate, porque yo sí que estoy en directo ahora. Estas cosas son, son tremendas, son una maravilla, por otro lado, eh, también. Es increíble cómo nos ha ayudado, cómo nos ha ayudado la tecnología. En este tiempo de pandemia y ahora que se está volviendo a complicar la cosilla, qué importante es ¿no? el tener eh, estos espacios para poder compartir, conversar. Eh, bueno, porque al fin y al cabo todos tenemos inquietudes, ¿no? Y que queremos compartir y que queremos eh, vivir en común. Sobre, no solo lo bonito, a veces también lo difícil, ¿no? Lo complicado. Y, y es ahí donde estas, estas eh, herramientas, ¿no? como, como es el Instagram Live o, o los vídeos o, o poder hacer un directo a través de Twitter o tantas cosas nos, nos ayudan a, a poder vivirlo pues, de una manera en, en comunidad, ¿no? De una manera mejor acompañada, ¿no? Que al final es el, uno de los focos más importantes de, de, nuestra, de nuestra espiritualidad, ¿no? A ver si Fonfo puede conectar, porque me dice que está teniendo problemas, que no le sale. Bueno, veremos a ver si aparece lo de ser jesuita. Veo que ha entrado Guillermo, Sonia, hombre, Sonia, qué alegría. Eh, Celia, mucha gente conocida. Oye, que, que os he hecho mucho de menos, ¿eh? Ya sabéis que yo antes estaba en Madrid, ya podíamos viajar un poquito más. También esto de la pandemia eh, lo ha complicado un poquito todo, pero, pero ahora sí que pues, es el momento también de recordar ¿no? a, a tanta... A tanta gente conocida y a tanta gente que no, bueno, pues que, que no conocemos y que nos gustaría conocer. Por lo que veo, ahí está Fonfo, voy a invitarle. Hola Celia, ¿qué tal? Vamos a ver si podemos, si podemos ver a Fonfo esperando respuesta. Ahí está, hombre, pero qué alegría, Fonfo. <risa> muy buenas, muy buenas. Bienvenido, bienvenido a este directo. Muchas Aquí está. Muchas gracias. Bueno, pues recibiendo a tanta gente ¿no? que, que se está conectando ahora en este momento al, al directo y, y bueno, pues dando la bienvenida a gente conocida. De repente los... los... ¿Oyes bien? Sí, te oigo bien, te oigo bien. Estoy subiendo el sonido que... Escuchamos un track que no, no sé si era un taconeo que estabas haciendo previo o era... <risa> era el botón, el botón del volumen. <risa> bueno, sabéis que también, bueno, pues el flamenco es una parte importante de nuestra vida. <risa> A ver si me pongo la Oye. cámara que no, no moleste demasiado aquí las cosas. No, ahí se te ve muy bien, Se te ve muy bien. ¿eh? Claro, te te ve muy bien. Joder, qué maravilla, <risa> Hombre, Milagros todavía no hacemos, Javi, no te engañes. No, pero veo que te pones eh, la cámara en el lado bueno, eso siempre es importante. Lado bueno. Yo soy, yo soy feo de los dos lados, no te engañes. Nada, nada, nada. Oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo, ¿Cómo va todo por allí por Madrid? Pues bien, la verdad es que muy contento, hombre. No puedo sí. más que dar gracias a Dios, Jolín, de, digo, de la comunidad, de la nueva misión, con sus dificultades como todas, ¿no? pero contento, o sea que bien. Sí, sí. Mucho trabajo. Imagino que tenéis. O la pandemia ha paralizado un poquito las cosas. Bueno, ¿no? ha, ha parado lo presencial, pero la parte más de reuniones, de preparar materiales y de ah. bueno, y también la parte más institucional, que de que bueno, que también, digamos, a mí como coordinador del equipo me cae un poquillo más. Pues eso no para. Ya sabes que nos sí. hemos inventado el zoom ya para que para seguir haciendo lo mismo de siempre, pero con una pantalla de por medio. O sea que... Bueno, recordar a, a toda la gente que nos está viendo que hoy teníamos la inmensa suerte de poder contar con Fonfo Alonso Las que, como estaba diciendo, ahora es una persona con un cargo de responsabilidad en la provincia, que es el promotor de las vocaciones, pero eh, aquí venimos a hablar de deporte, Fonfo. Aquí venimos a hablar de fe y deporte, que en realidad yo sé que es una de tus grandes pasiones y que has vivido y estás trabajando también, ¿no? En, eh, a nivel profesional en su momento, pero también aquí, sobre todo, a nivel base, para los colegios, las paraescolares y todo esto, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. si quieres, eh, digo, por si la, Para la, que la gente que no te conozca, una pequeña descripción, digo, para saber qué, quién eres tú, Fonfo, un poquito, cuéntanos. ¿Qué edad, desde, sí, un poquito, breve, algo breve. Bueno, pues Fonfo Alonso Las Heras, jesuita, como ya os han dicho, eh, vallisoletano, eh, ya rozando los 40 años, jesuita desde hace 17... No, 16, 16... Y bueno, lo ha dicho Javi, ahora de de dedicado a esto de la promoción vocacional de la provincia y en el ámbito deportivo pues siempre fui muy deportista, desde el colegio en temas de balonmano con los amigos y luego a los 14 ya empecé a jugar al rugby, que es a lo que tuve que dedicarme, ya no, a los 18 ya no podía compaginarlo y bueno, pues sí, dedicado al rugby así un poco en serio hasta que entré en la compañía a los 23. Sí. Uh -huh. Bueno, pues la verdad que te agradecemos también. Sabemos que el tiempo es muy limitado, en, en, sobre todo en estos momentos en los que, como tú dices, el zoom ha acaparado nuestras vidas, ¿no? Y de un lado y de otro te van solicitando y pidiendo cosas. Pero bueno, cuando los compañeros, bueno, Antonio Borges, Dani Cuesta, ¿no? Nubar y tantos compañeros de tanto de Voces EJ como Ser Jesuitas pensaron en esta idea, creyeron que también podía ser bueno, ¿no? Hablar, dedicar un rato para hablar del deporte y de la fe, ¿no? Sí, sí, sí. no Encantado, encantado. A las 10 de la noche la verdad es que no tengo muchas reuniones normalmente, ¿eh? no te engañes. No te... Era el mejor momento también para encontrarte. <risa> sí, sí, no, muy bien, muy bien. Encantado. Oye, pues, encantado. Pues, pues nada, eh, como decíamos, hoy vamos a hablar de, de la fe y el deporte. Eh, siempre para nosotros los creyentes eh, no, no lo desvinculamos, al revés, estamos buscando siempre un poco la unión para, para que sea la fe en nuestra vida, un algo transversal, ¿no? No sea un compartimento estanco que vayamos viviendo y desde luego el deporte es una parte importante también en nuestra vida y debe de serlo mucho más, ¿no? Para que todo el mundo haga deporte. Pero es verdad que hay unos puntos que nos pueden conectar con la espiritualidad ignaciana. Entonces, bueno, pues este ratito vamos a iniciar una conversación, si te parece, Fonfo, en la que vamos a hablar de diferentes aspectos, eh, bueno, pues claves ignacianas que nos puedan aportar, quizás algunos artículos o cosas, eh, destellos que nos hayan podido iluminar en algún momento o que no, en tu caso yo sé que tú también has escrito alguna cosilla y poder hablar de eso, cómo surgió la idea y luego también a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando eh, yo tengo aquí un bolígrafo, que es la tecnología suprema, ¿no? eh, para ir apuntando las preguntas que nos podáis haciendo, podéis ir haciendo, porque yo creo que es bueno que esto sea más bien eh, en conversación con todos. ¿no? Entonces, eh, bueno, Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, cualquier idea, sugerencia y, o sobre todo eh, alguna curiosidad, pues, pues preguntarla. De verdad, a través del chat yo tomaré nota y, y se la lanzaré a fondo, aunque esto puede ser también conversado, que no hay ningún problema. Nos piden aquí antes de empezar que saludemos, así que, ponfo vamos a saludar porque hay mucha gente que está conectando y esto es una maravilla. <risa> bueno, Ponfa, sí, primeras, te diría. Sí. ¿Hay vinculación entre la fe y el deporte? ¿Hay algunos aspectos sí. que tú puedes vincular y una fe de deporte? Tengo que decir que sí, ¿no? Si no, ya hemos terminado <risa> la conversación. Pablo, muchas gracias por venir. <risa> no, pero ya, sí, ya, sin duda, jodín. yo... Yo lo creo profundamente, ¿no? Yo puedo hablar de mi experiencia, pero la realidad es que para mí el deporte no solo me ha configurado quién soy, ¿no? En experiencias, en amistades, en cómo soy, sino que para mí ha sido lugar, yo pensaba de tres cosas, ¿no? Como de encuentro con la fuente de la vida, de esa escuela de vida y esa escuela de fe y de espiritualidad, ¿no? En los tres ámbitos. Mm -hmm. A mí me gusta mucho cuando hablas de, de escuela de vida, ¿no? Escuela de vida. O sea, el deporte no es solo eh, un momento determinado en el que el médico te dice que tienes que bajar de peso y hacer deporte, ¿no? No, no, tiene mucho más, ¿no? Y de hecho también en la gente joven, pues, animamos y alentamos, ¿no? Muchas veces a que, a que hagan deporte, ¿no? Claro, la, la escuela de vida es algo muy importante que, que necesitamos para la constitución de nuestra, de nuestra formación, ¿no? De nuestro ser persona, ¿no? Claro, o sea, yo diría en un nivel previo también, ¿eh? o sea, en el sentido de decir eh, la primera vocación de todo ser vivo es vivir y el deporte de alguna manera hace que la vida, o sea, con, bueno es mi experiencia, ¿eh? que la vida uh -huh. se, se vive más intensamente, ¿no? A mí nada me hace sentir más vivo que darme una paliza deportiva, ¿no? darme un palizón y esa sensación uh -huh. de que me falta el aire, no y cada bocanada de aire es bocanada de vida, ¿no? eso pues a mí me hace sentir super vivo, ¿no? O, o biológicamente, ¿no? Las células de tu cuerpo eh, claro, después del ejercicio, el metabolismo las cambia, cambian. Dices, joder, es que soy otro. Bueno, es que literalmente eres otro, ¿no? Tus células han cambiado, o sea, es que eres otro, ¿no? O yo qué sé, o las endorfinas, ¿no? Que se generan, que te genera esa sensación de bienestar. Bueno, a mí todo eso me habla del, de la primera vocación, que es a la vida profunda, a vivir, ¿no? Eso me acerca a Dios, en definitiva, al origen de la vida me lleva a Dios. Y luego ya en el segundo nivel, como decías tú, esa escuela de vida. Claro, yo soy de esos románticos que piensan <risa> que el deporte en sí mismo enseña y construye personas, sí, sí, ¿no? Por, eh, y si encima se hace cierto hincapié en algunos ámbitos, eh, creo que es especialmente un lugar privilegiado para la educación y para el crecimiento espiritual, claro. O sea, no solo en valores, por decirlo así, sino en, en la vida del espíritu, en la vida de la fe. Claro, aquí, aquí es una de las cosas que, que yo creo que muchas veces mezclamos, que no significa que esté desvinculado, pero que tiene un puntito más, ¿no? quiere decir cuando hablamos de la fe y los valores, ¿no? que, de, perdón, del deporte y los valores, pues es algo que habitualmente se, se dice ¿no? y, se, y, bueno, y lo comentan y, lo y es verdad ¿no? que, que detrás del deporte hay muchísimos valores. Pero aquí estamos dando una vueltecita más de tuerca, ¿no? estamos hablando de que hay algo que te lleva más allá, ¿no? hay algo que te hace crecer eh, personalmente en relación con, con quizás con el equipo, con, con la comunidad a lo mejor eh, que, eh, que te está, con el que estás practicando ese deporte y también con, con las aspiraciones o el deseo de ir más allá, ¿no? Incluso con Dios propiamente, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, espiritualidad, claro, lo entendemos así como un poco, definición un poco grosca, ¿no? Eh, toda actividad o todo movimiento del espíritu que me acerca más a Dios o al amor en mayúsculas, ¿no? Que es lo que tenemos los cristianos que es Dios, el, el amor en sentido pleno, en mayúsculas. Eh, claro, o sea, si tú le preguntas a alguien de la calle qué es el amor, da igual lo que te responda, pero seguro que te diga lo que te diga, el deporte te enseña algo de eso. O el deporte te ayuda a vivir más profundamente y más plenamente eso que la persona define, ¿no? Eh, por tanto, yo creo que el deporte bien vivido, por supuesto, nos acerca al amor verdadero, ¿no? O sea, y al amor verdadero hablo con mayúsculas, ¿no? Y por eso te acerca a Dios, ¿no? y, y miles de matices que, oye, ahora hablaremos, ¿no? Pero... Y luego ya... Claro, y doy un salto más y ya dices, a ese amor en mayúsculas del que creemos los cristianos, que es encarnado en Jesús, pues yo te digo, claro, yo... Muchas cosas me acercan a Jesús en la vida, ¿eh? Pero mirando para atrás, seguramente de las que más me hayan acercado a Jesús es el, el esfuerzo, en el sentido de decir, oye, yo cuanto más me esforzaba, cuanto más deporte hacía, cuanto más me sentía en equipo, todas las cosas ¿no? que podemos ahora hablar, eh, como que más calaba en mí el espíritu de aquel gran deportista que fue Jesús. no como, como que era camino de decir, Concho, este espíritu o esto que está calando en mí, en el fondo es el espíritu de Jesús. Es verdad que la figura de Jesús tiene cierto paralelismo también, ¿no? Con esto que vivimos, pues bueno, del, del equipo, del encuentro con otros, del seguir hacia adelante, de aceptar lo, lo, los éxitos, entre comillas, pero sobre todo los fracasos, ¿no? Que fue viviendo cada vez más y el, y el no tirar la toalla, ¿no? El seguir hacia adelante para poder hacerlo. De hecho, sabemos que, que San Pablo luego utiliza algunas referencias, ¿no? En, en, la, en los textos suyos, en las cartas, aparecen referencias también al, al mundo del deporte, ¿verdad? Sí, sí, claro, o sea... Eh, claro, tú piensas que San Pablo hablaba mucho a los, a los griegos, ¿no? San Pablo, para su parte evangelizadora, a los griegos. Los griegos que venían eh, de aquella herencia de la antigua Grecia, ¿no? Del mensana incorporesano. Y uh -huh. mensana no solo habla de lo intelectual, también habla del espíritu, ¿no? O sea, aquello del origen de los juegos eh, o griegos, o del Olimpo. Eh, claro, en esa cultura, cuando San Pablo se tiene que dirigir a esa cultura en el que los juegos sísmicos eran tan importantes, pues claro, utiliza esas figuras, ¿no? La carrera de la vida continuamente, ¿no? Y dice Hace siempre el paralelismo, ¿no? Igual que los eh, corredores o los deportistas eh, corren y se esfuerzan por llegar a la meta, pues los cristianos igual, ¿no? Y encima ellos por un premio, dice, por una corona que se marchita, pues nosotros más todavía por una que no se marchita, ¿no? Bueno, siempre coge esas figuras, San Pablo, Sí. Es curioso porque también hoy en día, ¿no?, como utilizamos la referencia del deporte para, para explicar las cosas. O sea, que el deporte siempre nos ayuda, ¿no?, nos ayuda a clarificar eh, algunos términos, ¿no? Incluso cuando quieres explicar algo, alguna cosa, bueno, pues esto es que me he quedado fuera de juego, ¿no? O, o es que he estado el pase, he, he, dejado, he distribuido a las bandas, ¿no?, alguna cosa, o le he dado el balón a no sé quién, le he pasado, sí, sí. El sí. deporte como que forma parte de, de, de la vida, ¿verdad? Eso es para los futboleros, Javi. <risa> eso también es verdad. Pero bueno, eso también, los relevos... La vida sí, es como una maratón. Yo sé que hay supuesto. gente que... Eh, aquí, por ejemplo, fíjate, se está conectando gente. Saluda a José Mario Rodríguez, que también está por ahí. Y dice, esos deportistas, buenas noches. Yo sé que hay gente, eh, entre ellos también estás tú, ¿no? Que eh, yo también, personalmente, aunque quizás ahora las circunstancias no, no me lo permiten tanto, pero el encontrar ese momento también de la soledad, del silencio, ¿no? El deporte también te ayuda... Muchas veces cuando estamos en oración, pues la respiración te ayuda también a poder conectarte con algo más. También el deporte te lleva a esta cosa, ¿verdad? A esta, este momento de encontrarte con, con lo que tú decías, la fuente de vida. Sí, bueno. Sí. Eh, o sea, yo veo muchos caminos, sí. El que tú haces quizás el más inmediato, ¿verdad? El deporte sí tiene como una esencia, una capacidad de sacar lo mejor de uno de sí mismo, ¿no? Entonces ya en sí ya es lugar de encuentro con ese ámbito espiritual, ¿no? Pero también es verdad que, Jorín, te permite disfrutar de momentos simplemente de la belleza, ¿no? De belleza de gestos deportivos, de belleza de la propia estética del deporte, es un lugar también de encuentro con Dios, eh, aparte del propio bienestar, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo se te queda el cuerpo físico o psicológicamente, eh, yo qué sé, el contacto con la naturaleza, cuántos deportes estás contemplando una naturaleza espectacular. Digo, desde correr hasta tirarte eh, por los esquís, por las montañas, no que vemos en Navidad, esas cosas, ¿no? Eh, te abre la experiencia a una interioridad, ¿no? A unas experiencias, a un sufrimiento, a un todo, que te lanza preguntas sobre la trascendencia también, ¿no? Eh, yo qué sé, pone continuamente en juego, en uno mismo, esta dinámica o esta tensión que tiene todo el mundo entre la fuerza y la debilidad, entre mm -hmm. los dones y la... No, siempre estás ahí, ¿no? Como... Bueno, experiencias que al final son de todo ser humano, pero como que el deporte saca enseguida a la luz, ¿no? Una vivencia auténtica de los talentos y de las limitaciones, de la libertad, de lo que, de la creatividad, eh, yo qué sé, de la justicia, ¿no? De cuánto, eh, de repente, hay cosas que te sacan como lo más visceral, cosas en el deporte te parecen injustas, ¿no? o, o de esfuerzo, sacrificio, ¿no? O de alegría, de valentía, no sé, si es que se me ocurren tantas cosas. Que de solidaridad. ¿Cuántos gestos nos conmueven de repente en algún aspecto, bueno, en algún evento deportivo, ¿no? Cuando de repente eso te saca, te hace llorar. Bueno, por lo menos a mí me hace llorar, ¿no? Bueno, pues creo que todo eso de alguna manera nos acerca al sentido último de, de la vida, ¿no? al sentido último de la humanidad. Nos acerca a Dios. Estas son algunas de las claves, ¿no? También, que nosotros encontramos entre la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad cristiana y el deporte, ¿no? Son cosas que seguramente hemos vivido, pero que a lo mejor no le hemos puesto la palabra. Y, y quizás estos momentos que, que ayudan. Por eso también, eh, insisto, ¿no? que para toda la gente que se está conectando, eh, si queréis comentar algo, escribirlo, una pregunta, eh, alguna sugerencia, una experiencia personal que hayáis tenido, pues bueno, eh, escribirla por el chat y yo le iré apuntando y la iremos lanzando también en la conversación para, para ir comentándolo. Fonfo, una cosa. Eh, ¿Sí? Yo sé que a lo largo de la historia y referencias históricas hablábamos, por ejemplo, de San Pablo en un momento determinado, quizás más antiguo, pero en, en, el de, en lo que consideramos el deporte moderno, ¿no? Ha habido personas referentes pues, que han buscado también eh, no solo organizar eventos, digamos, no sino poner algún valor añadido en, en las actividades o en los eventos deportivos así multitudinarios, incluso posiblemente en las olimpiadas, ¿verdad? Ah, claro, claro. claro, antes hemos hablado de los griegos, no del Olimpo inicial. Eh, claro, allá más moderno, no en el siglo XIX o finales del XIX, ¿no? Cuando el varón Pierre de Coubertin, con mi francés eh, espectacular de París. Lo ha dicho, dicho muy bien, eh, lo ha dicho muy bien. Eh. Ahora entonces veremos no, los aplausos aquí en el chat. La, ahí? La, la, el lobo estará sí. aplaudiendo por ahí. Bueno, el lobo, eh, el lobo peligroso. Yo, fue él no que paseando por aquellas ruinas griegas, como empezó a a enamorarse como de aquel culto, porque era un culto lo de los griegos, ¿no? Al valor heroico, a la nobleza, al esfuerzo, a la dignidad del espíritu humano, ¿no? Y él estaba, bueno, pues como que se convenció de alguna manera de que podía hacer resurgir esos valores eh, promoviendo, pues cada X tiempo, encuentros deportivos, ¿no? Y ahí nació lo que son las Olimpiadas, ¿no? Y decía, bueno, no para que. Bueno, gente de todo continente, raza, nación, no para que mostrasen su fuerza, o sea, no para que compitiesen, por decirlo así, mm -hmm. a ver quién era el más fuerte o el más, sino como para sacar lo mejor de la humanidad entera, ¿no? Y por eso los primeros Juegos Olímpicos los llamó Juegos Olímpicos de la Paz, ¿no? Y aquel lema, mm -hmm. ¿no? El de Citius, Altius, Fortius, no era mm -hmm. tanto una referencia a la excelencia atlética, ¿no? sino a la excelencia humana ¿no? y buscaba celebrar en el fondo pues, la nobleza de la que escapas el ser humano. ¿no? Y Ese era el objetivo de Pierre de Coubertin, más que el competir unos países contra otros, sino sacar lo mejor de la humanidad y ponerlo allí para construir paz y fraternidad. A mí me llama la atención esto que dices, no, porque es verdad que, fíjate, el origen tan bonito y tan trascendente que puede tener eh, todo esto alrededor del deporte en aquellas personas que tuvieron la lucidez de poder lanzarlo y el peligro que puede eh, suponer pues la mercantilización, digamos, ¿no? del mundo deportivo, la industrialización de, de en contratos, televisiones y todo esto. ¿no? Cre creo que deberíamos de salvaguardar, ¿no? al menos esta, esta parte tan importante del deporte. Totalmente cierto, Macho. Y, y sobre todo eh, los ámbitos que has dicho tú, ¿no? De mercantilización ¿eh? y, y donde ya llega a ser, digamos, pecaminoso es cuando llega al ámbito identitario, ¿verdad? Gente que termina por pues, su identidad como persona es es pertenecer a un me invento, ¿eh? a una hinchada de un equipo, ¿no? Hasta el punto de, bueno, cada vez menos gracias a Dios, ¿no? de poder ser violentos en contra de otras hinchadas, ¿no? O hasta el punto de que la identidad personal suya eh, está en manos de un forofismo que evidentemente no le no le hace crecer como persona, ¿no? Ah, sí, sí. Parece, sí. El deporte pervertido, desde luego, también tiene sus peligros. Es, es, es. parece que es justo lo contrario. O sea, la actitud más antideportiva a veces es la que más aparece en el mundo del, del deporte, ¿no? Es como una esquizofrenia eh, tremenda, ¿no? Claro. Y aquí... Me iba a meter contigo, o sea, que mejor me caiga. <risa> pues es que te iba a lanzar una pregunta que <risa> está escribiendo el Friend y es que dice, ¿qué os parece esos futbolistas que rezan antes de entrar al campo? Yo sé que para ti el fútbol es fuerte. No, Entonces, hombre. Eh, no, hombre. No, sé que te gusta mucho el deporte y también el fútbol, ¿no? Pero es verdad que quizás en un, si hay algún deporte en el que la industria o la mercantilización ha entrado muy fuerte, desvirtuando también esa esencia ha sido justamente en el fútbol, ¿no? Por todo lo que iba detrás y los intereses que hay, ¿no? Claro. Y bueno, pues es verdad, la sensación está de de rezar, ¿qué te parece a ti que, que los deportistas, no solo los futbolistas, yo creo que hay otros deportistas que también se santiguan, ¿no? Y miran al cielo, no sé, ¿qué te parece a ti esto? Bueno, es que hay, hay gestos muy diferentes ¿eh? de, de oración y también culturas diferentes. O sea, es verdad que en la cultura europea queda un poco raro, en la cultura brasileña, ¿no? Es, es eh, al revés, el loco es el que nos reza. Quiero que También hay una, un nivel, un, un aspecto cultural. Pero luego, o sea, es siendo verdad, ¿no? Que esto de rezar en público siempre tiene un punto ambiguo, medio farisaico, ¿no? A veces hay que sospechar. Eh, tampoco me atrevo yo a valorar y a juzgar la experiencia de fe de las personas que rezan, ¿no? Es verdad que muchos es pura superstición, es verdad que muchos es puro postureo, pero también sí, es verdad sí, sí. que hay, hay, hay experiencias preciosas. O sea, yo recuerdo. Digo, cuántos momentos, quizá en el, en el fútbol perdón se ve menos, pero yo uh -huh. recuerdo en algunas Olimpiadas de algún atleta ganando una prueba y lo primero que hace es sacar una estampita de la Virgen ¿no? que tenía en el pecho y, y empezar a. O sea, hay gestos realmente emotivos de una religiosidad, a veces diríamos muy popular, pero muy profunda, ¿no? Entonces yo uh -huh. no sí, es que hay superstición, que hay cosas así, que, pues seguro pero ¿por qué sí. vamos a juzgar no yo no sé lo que vive la gente por dentro eso es que al final cada uno pues también pondrá al fin y al cabo si hay algo que tiene el deporte es que pones el talento recibido de dios lo pones en juego eso sí que es verdad no sí. ahí hay una parte de la espiritualidad que a mí me gusta mucho y lo repito también no y es la sensación de eh, el aquí y ahora que decías en Ignacio no San Ignacio dice bueno que tenemos que ponernos en acción aquí y ahora el diseñador está diciendo algo. bueno en el deporte lo mismo aquí y ahora es la mayor evaluación tú puedes haber entrenado o puedes soñar cosas grandes pero aquí ya ahora es cuando tienes que darlo todo, ¿no? En ese momento también. ¿no? Bueno, y, y unido a esto lo que decíamos al principio y es que esa experiencia, digamos, que te genera el propio deporte en sí, digo, de, de, de la bocanada de aire que te genera vida, de las propias células del cuerpo y el metabolismo que de las, las endorfinas o sí, todo eso pues, tam, también es, es vida, también es espiritualidad, también te pone en conexión con Dios. Entonces los gestos que te nacen, pueden, claro, ayudan. Sí. Sí. Hay aquí, eh, Gabriel nos dice que la selección de Samoa de rugby, después de cada... A ver, a ver, un momentín. Sí, sí, es verdad. Uh, supongo supongo uh, que este que Gabriel que... es un rugbyero que conozco. Sí. Sí. <risa> después sí. de cada partido, ¿no? Se juntan en círculo y dan gracias a Dios por haber tenido el rival que enfrentarse. Esto yo no sí. lo conocía, pero es muy bonito. Sí, ahí sobre todo en, las, en estas eh, razas maorís, ¿no? Eh, tienen esa dimensión religiosa muy metida. Es un cristianismo más evangélico que católico, ¿no? Pero está muy metido y es muy normal ver al final de los partidos que el primer gesto es arrodillarse y rezar. Y hay, hay escenas preciosas de algún mundial, ¿no? Una semifinal, me parece que fue en el mundial, bueno, contra Sudáfrica, que se metieron de palos por todos lados, y al acabar el partido arrodillarse con los de los dos equipos de rodillas y ponerse a rezar juntos, ¿no? Eh, y con, nunca es una oración de que ganemos, sino es como de. Eh, del fondo es agradecer que ha habido un rival que nos ha permitido jugar, agradecer eh, que nadie se ha lesionado, agradecer que hemos dado lo mejor de nosotros mismos, agradecer el esfuerzo del rival, ¿no? O sea, es poner delante de, de Dios lo que él mismo nos ha dado, ¿no? Esta capacidad. No es tanto a ver si ganamos de más o no, no, no. A mí hay una cosa que me gusta mucho del rugby, ¿eh? Yo creo que habría que transmitir también a otros deportes. Ciertamente cada uno tiene su trayectoria y su historia, pero es esto del tercer tiempo, ¿no? Esto del respeto final, del el estar en conjunto, del poder compartir. Lo que ha pasado en el campo, lo hemos dado todo, ha pasado en el campo. Luego nos encontramos en otro enfoque, ¿no? En otro, en otro espacio y, y seguimos compartiendo vida desde el respeto, ¿no? Esto es muy importante. Sí, claro. En el fondo es, es, claro, el rugby, que es un deporte de mucho contacto, ¿no? Y que puede, por decirlo así, como invitar a la violencia... Eh, el tercer tiempo lo que ayudas a situar y decir, oye, es que el otro es un contrincante no es un enemigo ¿no? o sea, es y además es no solo es no es enemigo sino que es amigo, es que sin él no puedes jugar o sea, sin él claro. no puedes divertirte no puedes hacer aquello que te apasiona que es jugar al rugby ¿no? es, que es fundamental Entonces, esto. tienes que celebrarlo, claro, y eso hay que celebrarlo hay uh -huh. que celebrarlo que gracias a que el otro ha estado eh, has podido jugar, hay que celebrar que el otro ha dado lo mejor de sí te haya ganado o, hayas, o te haya perdido, pero ha dado lo mejor de sí y eso te ha ayudado a ti a dar lo mejor de ti mismo. Eh, y hay que celebrar que hay una pasión que os une, que es un deporte común uh -huh. un juego común y luego ya pues recuerdas las anécdotas del partido, ¿no? Pero... Eso es lo claro, después. Sí, sí. Yo quería preguntarte, aunque sea un, un espacio de tiempo así un poquito quizás más breve, pero que uh -huh. nos contaras un poco eh, anécdotas, ¿no? Que tú hayas tenido también experiencias personales en las que hayas dicho... Luego, a lo mejor en la ducha o después cuando has vuelto a casa, aquí, aquí esto era especial, ¿no? O sea, aquí había algo, aquí había algo. Joder, eh, supongo que muchas, ¿no? Pero para mí, una, una de las cosas que tengo así como muy grabado es cuando con 17 años, 18, no sé si ya os había cumplido o no, mi primer partido en División de Honor contra el gran rival de Valladolid. Sí. Claro, yo era del Salvador y el gran rival es el Quesos, que es otro equipo de Valladolid, y del cual jugaban dos primos míos. Y, y era un torneo de ferias, ¿no? de fiestas, antes de empezar la temporada, el torneo del, pues de las ferias. ¿no? Y, y yo salí drogui, salí drogui, o sea que perdí el conocimiento de ir a aplacar a uno de mis primos que jugaba en el... Mi primo Miguelón jugaba en el Quesos. Y fui a aplacarle eh, abajo y me, me comí la rodilla y salí drogui. ¿no? Y entonces mi recuerdo posterior es tirándome una foto después con mis dos primos... Del quesos del otro equipo, ¿no? Y qué siempre bueno. que veo esa foto la veo con mucho cariño Porque era mi debut, era con mis primos mayores Pero yo tengo una cara de sonado que no sé ni dónde estoy <risa> no, sí. y, es y son primos, qué digo, bueno. con los que tenemos mucho cariño Porque compartimos finca y familia y pueblo Pero, oye, que deportivamente éramos de equipos contrarios, ¿no? Mi hermano y yo éramos de un lado y mis primos del otro Y seguimos bueno. con primos Qué bueno, qué bueno yo fíjate, yo recuerdo una eh, jugando a fútbol, a mí hay una persona que es un entrenador, ¿eh? que, que me marcó especialmente, no solo por lo que me enseñaba futbolísticamente, que probablemente también, sino como sentía yo que me estaba acompañando en la vida. O sea, yo sentía que ese, ese señor con el que me juntaba dos veces, tres después a la semana, eh, o sea, en mí encontraba, y yo solo todo encontraba él como un espejo, me, devol, me iba devolviendo cosas con cierto rigor, con con cierta disciplina, pero me iba devolviendo cosas que, que yo sentía que me estaba enseñando a vivir, es más, y, y trataba de buscar lo mejor de mí mismo. El hombre era creyente y, y sabía que yo también lo era y me decía, y esto, pídelo al Señor, ¿no? O sea, era como algo de verdad. O sea, yo luego también, eh, en los acompañamientos como jesuita, digo, Joder, hay momentos de conexión con un entrenador, ¿no? y ahí, ahí lanza una pregunta a alguien, que no sé quién es, que pregunta si creéis que en los colegios de la compañía se fomenta la faceta espiritual del deporte. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, ¿qué, qué dices dice Javier? Mira, pues, eh, sinceramente, yo creo que es eh, una de, de las cosas en las que está creciendo, o sea, que, que se hace, yo no digo que no se haga, ¿no? Pero es verdad que no solo en los jesuitas, ¿eh? en todos los colegios, al menos lo que yo voy conociendo en toda España, creo que es una cosa que tenemos todavía que fomentar más. Yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar con especial hincapié. Yo creo que tenemos un tesoro, Fonfo, yo creo que tenemos un tesoro enorme, enorme. Que la gente, los padres lo van a agradecer, los niños se les va a enriquecer y los entrenadores van a ser capaces de poder, este, este tesoro, transmitirlo también dentro de nuestros centros. ¿no? Entonces, yo creo que se estará haciendo, se hace, de hecho soy consciente que se hace, ¿no? Lo que he vivido en Valencia, lo que he visto en Madrid en el recuerdo, lo que estoy viendo aquí en Canarias, pues puntualmente es verdad que se hace. También depende a veces de la vocación o de la inspiración que pueda tener el entrenador o el monitor, porque no solo nos limitamos al deporte, que también, sino a veces a las paraescolares, ¿no? Pero yo creo que es algo en lo que tenemos que crecer todos, ¿no? Porque puede aportarnos mucho más. No sé qué piensas tú. Sí, sí, no, exactamente igual, claro. Hablar de los colegios de la compañía en España son 69 y quiere decir que hay colegios que lo tienen muy bien y hay colegios claro. que lo tienen muy mal, ¿no? Y de hecho es de la digo, ahora por mi cargo es de los temas que estamos ahí peleándolo mucho, ¿no? Pues porque estamos convencidos de que para empezar el ámbito deportivo es el ámbito en el que el chaval va gratuitamente, va porque quiere, va porque se divierte, eh, va por lo que decías tú antes, ¿no? Su entrenador es su verdadero referente educativo, humano y todo, ¿no? Pasan más horas con el entrenador, con que entrenen dos días o tres a la semana y se vayan el fin de semana a echar un partido, pasan más tiempo con él que con el tutor y con el profesor de cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa persona es modelo, es referente, es transmisora de valores, es educador y, y si esa persona es capaz y quiere transmitir cómo se puede uno encontrar con Dios en el deporte, lo va a conseguir. Claro, ¿qué uh -huh. pasa en los colegios? Pues que hay coles, ahora que no nos oyen los directores y podemos decir cosas feas, tenemos coles que hay que decir la verdad, en el que no, no controlamos los paraescolares, es verdad, y, y las tenemos externalizadas, pues esto es un problema, y contra esto hay que pelear, ¿no? Perder una, un ámbito formativo tan grande como el deportivo en los colegios es, es, es un fracaso. Y hay que, A mí esto hay que, que recuperarlo. Esto... Hay que recuperarlo. A mí, esto que decías al principio es lo que me parece fundamental, ¿no? Lo que diríamos en Clave Ignaciana, el ánimo y la liberalidad con la que va el chico a, o la chica a, a los campos es justo el regalo más grande para poder hacer, hablar con él en otro contexto diferente al aula, incluso a la casa, ¿no? Con los padres. Y es ahí el privilegio mayor que tenemos, porque cuando hablemos de los valores que estabas diciendo antes, y que quería preguntarte ahora, porque sé que escribiste unos posts en, en Pastoral SJ, en la página de Pastoral SJ, que, bueno, pues marcan un recorrido, ¿no? De una serie de valores importantes que también están en el deporte y que te llevan un poquito más allá a la trascendencia, ¿no? Quizás ese sería uno de los caminos para poder trabajar con los entrenadores en los colegios, ¿verdad? Sí, claro. O sea, bueno, esto es momento propaganda, ¿no? Pastoral SJ, que hoy cumple 18 años, por cierto. ¡Hoy! Cumple, ¡Hombre! ¡Hoy cumple 18 años! ¿no? Sí, Dios, favor, feliz. ¡Felicidades no a Pastoral SJ! A, a, a la gente de Pastoral SJ, un abrazo muy fuerte. <risa> sí, sí, sí. Es verdad que yo ya tenía, porque. Bueno, o sea, que tenía ya como un poco formulado, de, precisamente de formaciones que me habían pedido de los colegios a los entrenadores, a los encargados de parascolares de los colegios, ya tenía como formulada ciertos niveles, como decíamos antes, ¿no? Como eh, transmisión de valores, un nivel un poquito más profundo de espiritualidad, ¿no? Eh, a través del deporte. Y llegó un momento en el que Pastoral Sajota me dijo, hombre, tú lo que has pensado y reflexionado, ¿por qué no lo profundizas un poco y lo hablas de nivel de, ya de fe? Y, bueno, pues eso intenté. Y sí, ahí salieron, no me acuerdo si eran 12 o 13, pues una serie. Bonita, a mí sí. me gustó mucho hacerla, porque me ayudó a formular cosas que, que he vivido, ¿no? Yo tengo que reconocer que son 12, las tengo aquí apuntadas, te las podría decir, pero no vamos a gastar Pero sí que es verdad que invitamos a la gente a que lo vea, ¿no? En cualquier caso, yo, por ejemplo, estando en Madrid, también estando con eh, los entrenadores, entrenando también, vestido de corto, entrenando en los campos de fútbol, pero es verdad que estaba con una figura al lado, acompañando, ¿no? A los entrenadores, que creo que es una figura también importante, como un espiritual, digamos, pero en los campos deportivos, y, y utilizaba también alguno de los referentes. Aquí nos preguntaban. Nos pregunta, es que quiero leerlo, eh, Juanillo Esla, que no sé exactamente muy bien quién es, pero nos dice: ¿os habéis planteado escribir algún libro sobre afrontar el deporte en clave ignaciana? Yo creo que, que no, es un poco. Esto, esto es una pelea que idea que tengo. No, no. Te están avanzando la idea. Yo te digo una cosa: yo mmm, te llevo el café, digo, no estoy al nivel tuyo para poder escribirlo. Esto, Puede ser un perfil falso ese, ¿eh? porque hay una persona... Bueno, José Mari, que antes le he saludado tú, lleva tiempo diciéndome, tienes que escribir un libro sobre esto. Yo creo, <risa> sinceramente, que eso no tengo nada que decir. Ya hay mucho no, dicho. escúchame. Y, y ya los 12 posts de Pastoral S.J. ya dicen todo, aunque se ha reducido. Vamos, vamos a darle forma, vamos a darle forma, Honfo. Si es que la gente lo pide, la gente te lo reclama, macho. Es que este los centros darían mucha luz. Esto, es verdad que aquí estoy haciendo un poquito de presión, pero porque de verdad que creo que sería sí, una cosa muy buena en la que además hay mucha gente alrededor, hay muchos laicos en nuestra misión compartida que podrían también pues, ayudarnos a ampliar también y a difundir este mensaje importante porque aquí, Fonfo, escúchame, aquí hay tema, macho. aquí sí, hay tema. no lo hay, y, y pero, pero bueno, aquí rompo una lanza. Hay un documento del 2018 muy, muy, muy bueno del de, eh, dicasterio para los laicos es uno de los dicasterios romanos que se llama dicasterio para los laicos que se llama dar lo mejor de uno mismo y es un documento en la perspectiva cristiana del deporte no y de verdad Entonces, que es muy, tengo... muy bueno merece la pena Está ahí está a ver hay, hay uno amarillito que está por ahí ese es. <risa> pues que pues por cierto la pena. Te, te te lo pido como es jugador de balonmano de tu ciudad Valladolid Juanillo este no es no es eh, no es un troll que tú decías que estaba por ahí o sea, que aquí hay una petición explícita, aquí hay una petición explícita. Por cierto, te digo, respecto de esto que decías del dicasterio, eh, bueno, pues eh, ahí está Melchor Sánchez de la al que no sé si alguna vez nos verá, yo creo que sí, porque estamos en contacto con él. Y él nos pide también que sigamos haciendo y fomentando la importancia de la transmisión de la espiritualidad en el deporte, ¿no? Ellos sabéis que en el Vaticano han hecho lo de Atlética Vaticana, que es un equipo de atletismo no que, que también está implicado, y la gente, los laicos y trabajadores de Vaticano que lo están haciendo. Yo creo que aquí también tenemos que empezar a fomentar esto. no Los creyentes, los católicos, la gente que lo vive de una forma poder tener encuentros que tienen sus retiros ¿no? y sus momentos de reflexión y de oración personal y luego practicar deporte. Yo creo que es una de las propuestas que tenemos que lanzarnos por ahí en algún momento. Sí, hombre, ya, te, ya lo sabes. Desde que entré en la compañía siempre he estado un, cuando he podido vincular al deporte. Digo, de, en uh -huh. filosofía entrené, fui entrenador jugador del equipo de la universidad, en el magisterio entrené a fútbol a chavales del colegio, en Brasil jugué y entrené. En Madrid me rompí nada más llegar. Ya, ya estoy en la época en la que ya no puedo porque me rompo cuando juego. ¿eh? Pero... <risa> a mí me gusta, me, gusta, me gusta mucho que saques esto porque yo tengo que decir, te lo voy a decir con toda la honestidad ya que no nos escucha nadie, que siempre cuando hablaban de un tal Fonjo, dice yo, pero ¿cómo conoce a la Fombo? Y dice, mira, por dos cosas. Una, porque está fuerte, es un chico que está fuerte, practica, hace mucho deporte y Estaba. sigue practicando. Y la otra es porque irán muletas, porque siempre está lesionado. <risa> Todo el mundo se ríe de mí por eso, pero es que es verdad. Además, en los grandes momentos de la compañía que he tenido en la compañía... Sí, siempre está, está, estado está. Sí, bueno, bueno, llevo 10 operaciones de traumatología, macho, y tengo... Ya voy a cumplir 19 años o 20, ¿cuántos bueno, voy a cumplir ahora? Pues mira, eres más, eres más joven que yo, eres más joven que yo, tío. No unos, no meses, unos meses, unos <risa> meses Oye, simplemente porque nos quedan unos minutillos para, para sí. terminar Pero ciertamente eh, yo creo que hemos hablado de algo que es muy importante no Y es eh, pensando también en, en los jóvenes, no en los más jóvenes En esta gente que se va a entrenar en nuestros colegios, en nuestros centros En otros centros de otros colegios, de, de otras órdenes religiosas O institutos públicos o equipos de fútbol eh, a esta gente que es creyente, que lo vive de una manera, pues, bastante, bueno, pues, fiel, ¿no?, en su día a día, con su familia, estos chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes, eh, ¿qué le podríamos decir también, no?, ¿qué mensaje le podríamos lanzar también en este sentido?, ¿no?, que, porque a veces piensan que el deporte, bueno, el deporte es una cosa, eh, perdón, la, la fe es una cosa que yo vivo, pues, cuando voy a misa el domingo y tal, ¿no?, y el, eh, no tiene nada que ver con el deporte. No, no. Aquí ¿qué, ¿Qué le podríamos decir? Como que dos pinceladas le podríamos dar a estos chicos jóvenes de, para que caigan en la cuenta también de que, de que el, la fe también está, se puede ver, ¿no? También podemos tener experiencia de Dios. Al final es lo importante, ¿no? Tú decías al principio de la entrevista, decías aquello del encuentro, ¿no? El encuentro es una de las partes fundamentales, ¿no? ¿Qué podríamos decirle? Claro, a mí ahora me viene a la cabeza un poco la serie de la que hablabas tú antes, ¿no? El tema del equipo, el tema del compromiso, el tema de la honestidad, el tema de la humildad, el tema de la gratuidad, del desgastarse por otros, de la alegría, si no para qué hacemos deporte, eh, del sobreponerse, del respeto, pues a mí me sale el mogollón de... Claro, también, mira, ahora que ya lo has dicho tú antes me viene una idea a la cabeza. También les diría que, que descubran en los buenos referentes, antes que hablabas no de, de acompañantes, mm -hmm. que descubran cómo en los buenos, en el deporte hay referentes que son referentes de vida y de fe. O sea, me invento, ¿no? Pero eh, juega un joven creyente le dice, mira, ¿tú quién tienes más de, por referente? ¿De estos que van al gran hermano a ser famosillos de la tele o a un <risa> Nadal? A un Nadal, sí. digo, y un Nadal no porque sea un hombre de fe, que no sé si lo es, la verdad, eh, pero solo por el ejemplo de deportividad, de esfuerzo, de sacrificio, de respeto, de, yo diría, de estar centrado en la vida, ¿no? Pues mirar a los sí. grandes deportistas porque ya transmiten algo que es de Dios, o sea, no hay que, pues, sin... digo, sin adornarlo y sin, y sin sacar grandes misticismos, eso es de Dios. Y la gente lo capta, ¿eh? Claro, claro, al final se percibe también, ¿no? Lo que trasciende de todo esto, ¿no? Yo... Fíjate, me gusta que hayas dicho la, la referencia de, de un deportista conocido, ¿no? Quizás Nadal, yo tampoco lo tengo muy claro, creo que ha hecho alguna referencia, pero yo creo que se mantiene un poquito al margen, eh, igual que Tony Nadal, con el que he tenido alguna ocasión de poder encontrarme con él, y es verdad que lo mantiene un poquito al margen, pero sí que es verdad que hay deportistas que explícitamente lo han dicho, ¿no? que ellos son creyentes y que viven su vida de fe. Yo creo que es justo en ellos en donde tenemos que, que centrar también la mirada, ¿no? para poder ver... Pues bueno, la honestidad de, de cómo lo viven, ¿no? Eh, recuerdo una conversación con Miguel Ángel Lotina, eh, un entrenador típico, ¿no? Pero también con Vicente del Bosco, una conversación que ha sido espectacular, ¿no? Para poder vivir esto, pues desde otros valores, ¿no? Y fíjate la alta competición en la que han Estado. Pero bueno, también gente del mundo del taekwondo, gente del mundo del remo, gente del mundo del atletismo, de otros de otros frentes, ¿no? Sí. Simplemente sí. Para, para. Sí, me dime, dime. No, no, estaba pensando también en otros ejemplos que aunque que a veces nos parecen como demasiado heroicos, ¿no? que son todos los deportistas paralímpicos eh, uh -huh. si le quitas el heroicismo ¿no? que a veces lo, le ponemos como un poco de más, como un poco condescendientemente ¿no? con el paralímpico le ponemos, oh, pues quitándole los, esta dimensión condescendiente eh, hay una dimensión de fe en la mayoría de ellos, espectacular, ¿eh? espectacular Yo creo que sí, eso sí. también es, es, es, es digno de mamar ¿no? de, de aprender Sí, aquí yo quería simplemente un poco para que la gente que nos está escuchando, ¿no? Y que sabéis que esto luego lo vamos a dejar en, en Instagram. O sea, la conversación eh, ya había, me ha escrito gente diciendo no puedo estar, pero esto dónde lo vais a hacer, bueno, luego lo dejaremos colgado para que lo puedan ver en otro momento determinado. Y sí que me gustaría decir que, que hay referentes, libros, incluso, ¿no? Artículos que nos pueden ayudar a poder profundizar también en este tema, ¿no? Y que nos den un poco de luz. De gente que ha reflexionado y ha estado, eh, bueno, pues dedicándole horas y, y reflexión, profundidad y oración a esto de la vinculación entre la fe y el deporte. Recordaba una cosa, una referencia que hiciste tú también en algún sitio, no recuerdo muy bien dónde, de, era el libro de Jesse Owens, ¿no? Que también... Mm, eh, eh hiciste una referencia, que es un libro muy recomendable, ¿verdad? Pues buenísimo, bueno. salió ahora en septiembre, está traducido por los burgueños, que son de aquí, de Madrid, mm. del colegio mayor de aquí, ¿no? Esto no, es, muy, eh, es muy interesante porque, bueno, la figura de Jesse Owens, la conocéis, es como muy llamativa en sí misma, ¿no? Por aquello que fue el americano negro que venció a los alemanes nazis allí cuando iban a demostrar la superioridad de la raza sí. aria eso. Claro, sí, sí. sí, Hay una película, ¿no? Bueno, pues al margen de la historia en sí, este libro es su diario espiritual, o sea, no es una biografía, es su propio diario espiritual y cómo va narrando su vida, ¿no? Desde la parte de exitosa hasta la parte de fracaso y desde mm. su relación con Dios, a mí me encantó. Me parece que mm. es, tiene luces muy interesantes. Sí, sí, yo también lo he leído y la verdad es que me he quedado alucinado, ¿no? Y bueno, también eh, tenemos un compañero jesuita que está en Estados Unidos, se llama Patrick Kelly, él está muy dedicado a este a este campo y tiene muchísimos artículos también que podréis encontrar en, en las redes sociales, no pero fundamentalmente en Internet, en Google, y luego lo que decías, es que es así un librito sencillito, pero espectacular, el, el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, de dar lo, dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Que así yo que es. creo que... El mismo papa, Francisco, igual que otros papas también, ¿eh? Juan Pablo II sobre todo, pero han hablado de la vinculación del deporte con la fe. O sea, que estamos hablando de algo importante, Fonfo. Claro, que <risa> Algo sí, muy claro importante. Sí. <risa> Así que, bueno, pues, eh, yo creo que es momento, por, por el tiempo también que va transcurriendo, de, de ir despidiéndonos también de esta conexión. Yo te agradezco Bien. mucho la, la participación, lo primero, y después tu testimonio, ¿no? La reflexión que has hecho durante mucho tiempo sobre este tema, yo creo que tenemos que seguir creciendo, la verdad, humildemente lo digo, pero creo que es un campo de acción que va a hacer mucho bien a muchas familias, a muchos jóvenes en, en el mundo del deporte, en el mundo espiritual y en el mundo de la relación con, con Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que seguir creciendo, macho. Sí, yo también lo creo. Y el que tenga, digo, bueno, por supuesto, en contacto con nosotros puede entrar quien quiera para hablar de lo que sea, ¿no? Pero si alguien quiere profundizar y en algún tema concreto de los que hemos hablado, ahí está lo de Pastoral CJ, por supuesto. Y luego también, pues bueno, mira, nos saludan desde Vancouver. Bueno, esto es una maravilla. Eh, impresionante. La verdad que no sabía que tenías fans en Vancouver, Fonjo, me alegra. Esto. Serán tuyos, Javi, serán tuyos, no lo dudes. Oye, pues nada, simplemente eso, lo que decía fue muy importante. Este es un tema todavía que nos queda mucho por hablar, 40 minutos se nos ha quedado muy corto. Entonces, ya encontraremos otra ocasión, buscaremos otros momentos para hablar, tenemos eh, la referencia de Voces SJ o de Ser Jesuita para poderse ponerse en contacto con nosotros y vamos a profundizar, vamos a seguir creciendo en esto. Vamos a animar a toda la gente a que nos siga escribiendo, pensando, vamos a hacer encuentros, vamos a soñar un poco ¿no? en este campo para, para poder alimentar un campo de acción tan grande y tan bonito como es la fe y el deporte. Sin duda. E ese es tu entusiasmo. Tu entusiasmo y tus ganas seguro que sacan adelante más encuentros de estos. Yo como, como buen valenciano y fallero, pues es que me lanzo <risa> arriba, me vengo arriba, me vengo arriba. Hace <risa> falta, hace falta, hace falta entusiasmo. Hace falta. Ganas, que es... Oye, muchísimas gracias. Despedimos aquí la, la conexión. Gracias de verdad por, gracias, por este, este encuentro. Y muchas gracias a todos los que habéis estado en contacto con nosotros aquí en este momentito, esta charlita tan bonita que hemos tenido para hablar de la conexión entre la FIA y el deporte. Un abrazo a Sergio García Soto, a Jorge Prado, a, a, bueno, a tanta gente ¿no? que, que nos ha acompañado en este ratillo. De verdad que ha sido una, un lujo, un lujo, ¿no? No, no puedo decir otra palabra. Y bueno, deciros que esto quedará, quedará subido en, en Voces SJ que lo podréis ver ahora mismo cuando terminemos, si no la, la lío, ¿no? Espero <risa> bien. Y, y poder disfrutar de esto. No termina aquí, señores y señoras. No termina aquí. Seguimos creciendo en la fila del deporte. Muchas gracias. Buenas noches desde Las Palmas Dios. de Gran Canaria. Oye, Javi. Dime, dime. Te pierdo. ¿El jueves que viene quién habla? El jueves que viene, pues creo que me pillas. Me, pillas, me pilla. Me pilla. Me pilla. Pues no. Espérate. Javi espérate. no lo ha preparado, pero el jueves que viene eh, son... Tú sí, ¿verdad? Alguien más. No, no, espérate un momentín. De verdad Esto... que no lo recuerdo. De verdad, esperad un momentín, un segundito. Estos son cosas del directo que sabéis que tiene su intríngulis. Eh, pero no. lo vamos a presentar. Luego me matarás por haberte lo preguntado en directo. La verdad que, bueno, pues no, era, no lo esperaba, la verdad, no lo esperaba, pero eh, a ver, a ver un momentín. Bueno, ya si se de... anunciará. Ya se anunciará sí, por las redes. El próximo que encuentro que no jueves que... a las 10. Cuidaros mucho. Feliz Navidad si no nos volvemos a ver a todos aquellos. Pedirle al Señor lo que queráis para el 2021 porque el 2020 afortunadamente ya ha pasado. Cuidaros mucho. Un abrazo chao, grande a todos. Saludos, chao. Hasta luego, hasta luego.